Eh, mi nombre es Numa Castro, soy tecnólogo en gestión sostenible de diversidad biodiversidad vegetal. Eh, actualmente estoy laborando aquí en el Sinchi y me desempeño como coordinador técnico en la parte de campo, en la elaboración de abono. Es un proyecto pues, que se ha estado manejando hace, desde el año pasado. Eh, trabajo con cuatro, cuatro apoyos, los cuales pues, recogemos todo lo que son las materias orgánicas de, de la plaza de mercado, lo, lo, lo llevamos hacia el relleno donde posteriormente pues, se hace todo el proceso para obtener nuestro producto. ¿sí? Este abono pues, lo estamos utilizando para apoyar a nuestros campesinos que pues, carecen de, de, de esa materia, de ese abono, para producir un, pues, unos, unas hortalizas, unos, eh, nuestros cultivos pues, que son muy, muy pobres en nutrientes. ¿sí? Entonces, pues, me desempeño, esa es mi función. El abono que hemos estado elaborando es tan importante que pues, hemos tenido mucho, muchas solicitudes ¿sí? de la parte de, de nuestros campesinos, de nuestras comunidades, que han visto que el abono así ha sido, pues, es eficiente para el crecimiento de las plantas. En el transcurso de este periodo hemos entregado casi aproximadamente unos 500 kilos de abono. Más que todo apoyamos las comunidades eh, aledañas de donde estamos produciendo nuestro, nuestro compost, nuestro bioabono. Y pues ha sido una experiencia grande porque pues siempre he trabajado en comunidades, inclusive en mi pueblo, muy poca la gente que recicla. Eh, ya con esto pues se puede decir que uno puede llevar ese conocimiento, transmitir a las comunidades donde somos y así pues contribuir al cuidado de nuestro medio ambiente.